Eh, dice Eduardo Martín, ah, ya vi tu foto de perfil, dice, hola Carla y Carrey, yo soy Eduardo el que les hizo la entrevista en Cancún cuando vinieron a la gira de Soñando Despierta. Claro que nos acordamos, de hecho, ahí está online la entrevista, muchísimas gracias. Yo parecía un lumpa con ese bronceado, pero es que así un solazo en Cancún, que por más que me puse bloqueador, eh, no me pude salvar. Eh,